Hola soy, hola, soy Claudio de vuelta y vamos a seguir un poquito con el tema de, de texto. ¿sí? Eh, esto que voy a explicar se aplica tanto a eh, el texto que vimos al principio, que es hacer un, hacer un clic y en comenzar a escribir, ¿sí? centro de formación... Profesional ¿Sí? Como lo que habíamos creado en el video anterior Que es un párrafo ¿sí? Nosotros podemos Hago clic acá ¿Sí? Y esto, fíjense que es un párrafo Porque tiene el diamantito acá abajo Y yo puedo Agrandarlo, estirarlo Y el texto se va adaptando Al marco que voy, eh, ...que voy modificando. ¿tá? Ahora, un detallecito. Eh, bueno, ya como supondrán, si yo selecciono esto... ...con la herramienta de selección... ...y hago clic en la, en la paleta de colores abajo... ...va a tomar el color que yo le diga. ¿Sí? Lo mismo acá, el centro de formación le digo que sea azul y es azul. Pero además, se acuerda que los objetos tienen un relleno y un, un borde o un trazo. Bueno, si yo aprieto la tecla Shift sobre esto, y le doy un... Eh, manteniendo la tecla Shift de, de la, de la mayúscula, la flechita para arriba, hago clic acá le va a poner al borde de la letra el color amarillo. La letra, la fuente sigue siendo roja, pero el borde de esa fuente es amarillo. Obviamente puedo hacer clic sin, sin tocar la tecla Shift y que todo sea amarillo y hacerlo al revés. Shift y ahora el borde es rojo. ¿Ah? Eh, es un objeto, en realidad es un conjunto, es un, es un objeto por, formado por varios conjuntos, y cada uno es una letra, y entonces lo toma como tal. ¿Sí? Eh, si nosotros quisiéramos hacer que el recuadro tenga un relleno de un color determinado, bueno, en esos casos una opción podría ser hacer un recuadro. Alrededor de toda la de todo el texto ¿sí? lo, lo mando. Voy a la herramienta de selección y le digo que vaya para abajo. ¿sí? Y sigo seleccionando ese objeto. Le voy a decir que tenga un tono celestito. ¿Ah? Y además recuerden: a este, este tiene un borde rojo. Entonces, yo podría ir a ...objeto, relleno y borde... ...y decirle que sea un, un borde más ancho. ¿Ah? Fíjense que bueno, yo lo voy aumentando y voy aumentando el borde rojo de la forma. ¿Ah? Lo mismo... ...pasa con la fuente. Lo que pasa es que llega un punto en que la fuente... Eh, ya, ya se pierde, ya, ya impide leer bien el texto. Fíjense, si yo le doy mucho borde, ya no es un texto, es una mancha, y ya cuesta mucho más distinguir qué es lo que dice. ¿Sí? Pero puedo hacerlo. ¿ah? Entonces puedo seleccionar o el, el recuadro que yo hice, que como tal yo puedo agrandarlo si quiero fíjese que lo que yo hice fueron en realidad eh, dos hice un texto que es un objeto hice un recuadro para ese objeto que es otro objeto ¿Sí? por lo tanto si yo estoy conforme con lo que hice y lo quiero mover ¿sí? primero tengo que seleccionar los dos y después moverlo ¿Ah? Y si no, la otra opción es, ¿se acuerdan? Agrupar. ¿sí? Entonces, por más que haga clic en el texto o haga clic en el borde, siempre va a seleccionar los dos. Si yo quiero modificar algo, por ejemplo, eh, voy a. No, no estoy de acuerdo con este párrafo. Me parece que le falta algo. Bueno, entonces, ¿qué hago? voy a objeto, desagrupar, y entonces ahora me voy a herramienta de texto, y me paro en el texto para seguir escribiendo, con Inkscape, acá en computadora, como ya dijimos, Acá se escapó, ¿por qué? Porque el marco iba hasta ahí, hasta acá nomás. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo acá. Y como no me gustan mucho los... A ver, a ver, a ver. Vamos a darle que no sea justificado, sino a la izquierda. Ahí queda más o menos bonito pero se me desarmó con respecto al, eh, al marco. Bueno, entonces, hago clic en la herramienta de, de selección, voy a borrar este texto de abajo, así no me molesta, voy a la herramienta de selección y estiro el objeto que sirve de marco al texto. Lo voy a apretar un poquito por acá. ¿Sí? Si yo le doy justificar a esto... Centrado puedo ponerlo también, ¿no? Si lo he justificado se me hace mucho espacio. ¿Qué haría en esos casos? Y bueno, como habíamos dicho la otra vez, pongo un guión. Sí, no quedó muy bonito. Inks, Inkscape. No, computa. Computadora. A ver cómo queda. Si yo lo estiro ahora un cachito. ¿Ven? Es cuestión de ir probando. A ver cómo queda. La verdad que no me, no me quedó muy lindo. este Pero. Es, es una opción. ¿tá? O sea que podemos jugar. Con, con fuentes. Con colores. Con otros objetos. ¿Sí? Eh, podemos. Este... Decidir si queremos que sea un texto común y corriente o un texto fluido de párrafo eh, Podemos jugar con las orientaciones del texto eh, los, Obviamente los tamaños, los, eh, todo ese tipo de cosas las podemos manejar Y recuerden, ambos son objetos ¿sí? El marco del fondo es un objeto y el texto es otro objeto pero falta más, cha-chan-cha-chan, chan, chan, que seguiremos en otro video.